Vamos a seguir hablando de servicios en red. El último que habíamos visto era el servicio de web, de páginas web. Vamos a ver ahora otro, que es el servicio de transferencia de archivos. Y vamos a seguir una vez más la misma estructura. Veréis que una vez aprendido un servicio, los demás funcionan exactamente igual. Vamos a tener una serie de clientes y un servidor. En este caso nos va a proporcionar un servicio de transferencia de archivos. Es decir, vamos a poder subir archivos y descargar archivos a un servidor o desde un servidor. En cuanto al hardware y el software, vamos a tener como hardware dos equipos clientes, dos peces de escritorio, y el hardware aquí nuestra torre que va a ser de servidor. Como siempre va a ser el equipo cliente o los equipos clientes los que realizan la petición, en este caso de un archivo, al servidor, y si el servidor tiene ese archivo, pues se lo, se lo envía hacia los clientes, es decir, los clientes lo descargan. En cuanto al software, pues como siempre tenemos un sistema operativo en el servidor y sistema operativo en cada uno de los clientes. Vamos a seguir con un sistema operativo Linux, NU, Linux, Ubuntu. En el servidor y en el cliente vamos a tener en uno de ellos Windows 10 y en el otro vamos a tener ahora otra distribución de Linux que se llama Arch Linux, que es una de mis preferidas. Bien, lo que La, la diferencia una vez más va a estar en el, los programas o la, las aplicaciones de servidor y de cliente. En este caso para transferencia de archivos tendremos un servidor FTP la f de file la t de transfer, transferencia de archivos y en los dos equipos de cliente vamos a tener respectivos programas o aplicaciones cliente FTP. Hay distintos tipos de aplicaciones, por ejemplo uno de los más conocidos es el FileZilla de, de Mozilla, pero en el caso del equipo cliente Linux vamos a utilizar por ejemplo un cliente de FTP que funciona a través de línea de comandos, es decir, que no, no precisa de una aplicación gráfica como puede ser el FileZilla. Y en cuanto al servidor, de, al que proporciona el servicio la aplicación de servidor, en Ubuntu uno de los más conocidos es el VSFTPD, que significa Very Secure, muy seguro, eh, servidor de transferencia de archivos. Si os acordáis, cuando hablábamos del servicio web utilizábamos un protocolo de comunicación que se llamaba HTTP, ahora en el caso de transferencia de archivos el protocolo va a ser FTP, es decir, las normas de comunicación para que las aplicaciones del cliente puedan entenderse con la del, con la del servidor.